Te pregunto una cosa. Decí sí es, estatua. Estuata. O sea, se supone que en este video eh, Mirko, le pregunta a su primo, dice estatua, pero él dice estuata. ¿No? No, estatua. Estuata. No, no, no. no, no, no, no. Decí estatua. Estuata. ¿Por qué no? Decí es... Es... No, ahí está ahí, te salió. Yo sé fue mi el que lo dijo. Decilo. Estuata. <risa> ¿Por qué lo dice así? No, no te preocupes, yo te ayudo. A ver. Decí. A ver, paso a paso. Estatua. Estuata. No. Dije estatua. Estuata. No. Es estatua. Estuata. No puede ser, yo me voy de acá, chao. Estatua. qué dijiste? Estuata. Decir estatua. Estuata. Decir helicóptero. Helicóptero. Decir sí. chocolate. Chocolate. Decir chele. Cherry. Decir auriculares. Auriculares. Decir audífonos. Aurífono Decí Compu Compu Decí Gamer Decí Soy un Gamer Ahí sale Soy Decí Soy Soy Un Un u, Gamer Gamer Ahí está Decí Me Me Suscribo Suscribo Al Al El Matrix El Matrix LOL. LOL Le doy Le doy Like Like Y Y Comento Comento Ah, decir sí, chao Chao <risa> Bueno, yo hice lo que pude y lo dijo Pero no, no quería admitir esto, ¿no? Vamos con el siguiente Hola gente, ¿y gusto ¿cómo estás? Vamos a en un nuevo video para el canal de Limón Challenge Ok en vivo y en directo, o sea, o sea mira, yo revisé en youtube y no hacía emitido, no hacía publicado y ese era su especial 20 subs en vivo ah, dijo, dijo en vivo, no en directo, claro en vivo y en directo hubiera dicho si... obviamente si estuviera muerto, pero está en vivo sin cortes, voy a exprimir el limón en vivo en esta copita Nunca dije qué tamaño iba a ser el cosa. Yo creo que este ya está. No, creo que este ya está. A ver si veo que con esto ya... No, falta montón. Otro limón, segundo limón. Dos mil años más tarde. Mirko tiene la costumbre de hacer gala. O está primiendo el limón Ahora, ahora Le queda Más limón No, no ¿Eh? Ok ya está. ¿no? El limón. Uh, listo. Ya está. Tengo acá. El limón. Voy a acercar un poquito más. Listo. Detengo la música, porque no, ya no quiero música para este momento. Ok. Ahí está mi hermano acá. Ok. Tres. Dos. Hola. Una. ¡Ah! La música se enfrenta a la cámara. Y falta un montón. Con delicadeza. Sabe limón No puede ser, o sea, es limón Sabe limón, obvio, es el Limón Challenge Pero mucho No puedo creerlo Todo, vamos ¿Quedó algo? Ya. Sí. y bueno, espero que les el siguiente que vamos a ver es, hola y pedón pedón hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal bueno, en este caso estamos en nueva apertura para el canal hola gente de youtube, estamos un nuevo video para el canal Me salió